Buenos días, amigos de Globovisión. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a su programa AM. Cuando una persona muere, hay muchos trámites de los que hay que encargarse, desde el funeral hasta los aspectos legales. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el abogado Juan Carlos Rom. Bienvenido, abogado. Muy buen día, ¿cómo estás? Abogado, lo primero cuando una persona muere, ¿cómo se planifica el funeral? ¿Qué necesitamos? ¿El acta de defunción es el primer documento que se necesita? Sí, se requiere tener el acta de defunción. En este caso se tramita con el... Con la jefatura, con el registro civil, luego que la persona ha fallecido y se ha certificado clínicamente su muerte, se tramita este documento con el que da pie para poder hacer los trámites funerarios con lo que es la empresa de servicio funerario o incluso con el cementerio, dependiendo del servicio si estamos hablando de un entierro o de una cremación. La persona entonces lleva el acta de defunción y la funeraria se encarga de, de todo lo demás. Se encargaría de todo lo demás y hay que tomar en cuenta si las personas han podido en este caso contratar un servicio funerario completo, integral o en su efecto, si no lo ha realizado, tendría que en este caso contratar sobre la marcha los distintos servicios para lo que es el velación, inhumación o crematorio según sea el caso y también dependiendo del presupuesto de la persona que contrata esos servicios. En cierta forma, por este lado, sugiero siempre que se pueda, a pesar de que no nos guste desde el punto de vista, digamos, humano, contratar algo que obviamente por naturaleza nos va a ocurrir, contratar un servicio de esta naturaleza con el fin que al momento que llegue esa situación incómoda, triste, ya sea en este caso que la previsión permita que esa empresa se encargue de todo mientras se va, digamos, llevando el duelo en las primeras horas de cambio. Usted hablaba de las dos opciones que hay en la funeraria, entierro o cremación. Sí. ¿En qué casos está prohibido cremar a un cadáver? Cuando la persona ha fallecido de forma violenta por comisión de un delito, por ejemplo, algún homicidio, algún tipo de situación por lo menos en la cual es presente la violencia en el deceso de esa persona. Esto más que todo debido a que los cuerpos policiales requieren o recabar información, en este caso, probatoria y qué mejor en este caso eh, elemento probatorio que el cuerpo del cadáver para efecto de poder determinar qué fue lo que ocurrió realmente. De hecho, a nivel digamos de eh, practología forense. El gadar viene siendo, digamos, el mejor testigo de lo que le ha ocurrido en caso que haya pasado esta situación. Si la situación fue, al contrario, una muerte natural sin ningún tipo de problema, ahí puede, en este caso, autorizarse la cremación. ¿Quién es la persona que decide la funeraria, habla directamente con su esp la esposa, el esposo, y en el caso de que no esté casado? Familiares más cercanos, por ejemplo, los hijos, si no tuvo hijos, los padres, tomando en cuenta en este caso el vínculo más cercano que tenía el difunto con los parientes que le sobrevivan. Generalmente, como dice si sí, justamente si estaba casado, puede ser el cónyuge sobreviviente, el viudo o la viuda, puede en este caso exponer, incluso si fuera el caso, y lo digo en este caso a motos propios, si la persona solicitó en vida, por medio de un documento autenticado, ser cremado, Tranquilamente vale para, en este se caso, la empresa foraria que pueda cumplirse este caso esta última, esta última voluntad. No necesariamente va a ser un testamento, puede ser un documento autenticado simple. Luego, porque mi abuela justamente realizó esto y así se respetó tal cual en realizarse esto. Partiendo del hecho que mi abuela tenía 25 años acá en el país, no es era extranjera, y, no, y su esposo había fallecido hace mucho, no había forma como determinarlo. Entonces, este documento? Ayudó para no consultar primero, bueno, ¿quién es el pariente más cercano? ¿Dónde está el esposo? Es decir, hacer ese tipo de, digamos, de búsquedas incómodas y a la vez también, digamos, dilatorias. Para el efecto de esto puede ser también. Repito, son trámites incómodos, pero son necesarios a la larga. Bueno, vamos a seguir hablando de trámites incómodos. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Cómo cerrarlas? ¿Qué documentos debemos llevar al banco? Mira, hasta hace unos cuantos meses atrás yo por lo menos no recomendaba lo que era trámites con cuentas bancarias porque justamente por la circunstancia de nuestra economía en el cual tenemos una moneda que fluctúa cambiariamente de, en pocos meses o en pocas semanas yo recomendaba en muchas ocasiones digamos como que dejar pasar esto y no notificar actualmente vuelvo a retomar la idea de sí hay que tomar en cuenta las cuentas bancarias sea por la cantidad de dinero que haya porque incluso ahora hoy en día la banca, la banca privada y también la banca pública está teniendo y está haciendo apertura de cuentas en custodia en dólares. Sí. Y obviamente estos valores sí son Obviamente, si pues, sí, estamos hablando de una cantidad, no importa la cual sea, 200, 300, 500, mil dólares, por ejemplo, estamos hablando de un valor de dinero que es sustancial. En este punto, sea una cuenta en custodia en dólares, o sea, una cuenta en bolívares el tratamiento va a ser el mismo. Notificar a la entidad bancaria que el titular ha fallecido, solicitar en este caso el, al banco cuáles son los requisitos para, luego de haber notificado y, digamos, bloqueado la cuenta, cuáles son los trámites y los documentos requisitos que ellos van a pedir para poder movilizar esta cuenta luego que el titular ha fallecido. Entre esos documentos obviamente va a estar la partida de función, los documentos filiatorios de estas personas que son parientes del causante, posiblemente puede pedir entre algunos de estos bancos un título de únicos universales herederos, que es un procedimiento judicial que en otras ocasiones lo hemos comentado, o incluso la declaración del impuesto sobre sucesión en señal con la debida solvencia. ¿Qué pasa con las deudas, abogado? Si la persona muere y tiene algunas deudas, ¿quién debe encargarse de ellas? Los mismos parientes, porque ellos vendrían a ser en este caso los nuevos deudores. Como se transmiten los bienes, también se transmiten las deudas. Hay, cierta, hay ciertas deudas, si hablamos obviamente fuera de nuestras fronteras, hay ciertas deudas que están cubiertas por seguro y al Fallecer el deudor, estas se extinguen por medio de un seguro que obviamente ya está previamente contratado cuando se adquiere esta deuda. Por ejemplo, una deuda hipotecaria, por poner un ejemplo. Pero en Venezuela, en este caso, por las circunstancias que tenemos, lamentablemente no tenemos, digamos, ese seguro o ese aval. Entonces, algunas de esas cuentas, que no necesariamente sean tal vez ante entes privados, sino ante personas naturales, unas cuentas por pagar o un, una letra de cambio, que esto sí no tiene en este caso la figura de la extinción de la deuda, la deuda se traslada como herencia a los bien, en este caso a los herederos. Gracias abogado. En la próxima parte vamos a hablar sobre la repartición de bienes. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. De vuelta en su programa, AM, y conversando con el abogado Juan Carlos Ron sobre todo lo que hay que hacer cuando una persona muere. Abogado, eh, comentábamos que en esta parte vamos a hablar sobre la repartición de bienes y quiero iniciar con los testamentos. ¿Cuántos tipos de testamento hay? Generalmente son, si vamos a hablar un poquito amplio, estamos hablando de testamentos ordinarios y extraordinarios dentro de los testamentos ordinarios se encuentran los testamentos abiertos y cerrados, que estos son digamos lo, la clasificación que generalmente la gente conoce, dentro del testamento abierto se pueden hacer tres tipos de testamentos el típico testamento registrado bajo registro, bajo protocolización en registro, también se puede hacer notariado, pero en el caso del notariado igual debe pasar por el registro. Hay otros dos tipos de testamento que sin protocolizar o sin registrar también es válido el otorgamiento, como es otorgarlo ante el registro sin protocolizarlo, pero en este caso siendo la, el otorgamiento ante dos testigos. Y el Último es el conocido novelero, novelístico, por llamarlo de alguna forma, que es el que se otorga cuando la persona no puede ir al registro, está enfermo, está en el ah, borde, sí, en, en, cama. El, en cama. Sí, es de no, muy de novela. Exactamente, por pues, eso le digo novelístico, justamente porque la persona puede, en este caso el abogado que le haya comisionado a realizar ese documento, se lea ante a voz, ante las personas que están presentes, firman cinco personas y el testador en dado caso e incluso si no puede firmarlo, puede firmar a otra persona ruego fuera de los cinco testigos y queda debidamente otorgado. Estos dos últimos que acabo de mencionar se pueden luego poder registrarse, pero por un procedimiento judicial llamado registro de testamento abierto. En cambio, el testamento cerrado también se otorga ante registro, pero en este caso se guarda dentro de un sobre herméticamente sellado, en el cual sobre la cubierta de ese sobre se va justamente a hacer las actuaciones del registrador, dándose fe y certificando que dentro de ese sobre está el documento del testamento de la persona que lo otorga. Firman allí tres testigos para efecto, digamos, de comprobar la fehaciencia de este documento. Posterior al fallecimiento. Del quien testó la persona que lo tenga en custodia, puede en este caso iniciar un procedimiento judicial de apertura de testamento cerrado, donde dentro de ese procedimiento se hace la lectura con el juez, el secretario y las personas interesadas, los solicitantes, y luego de haberse hecho la lectura y el conocimiento del contenido, se solicita ante el registrador por medio de un oficio del tribunal para que se protocolice posteriormente. De los especiales son más que todo cuando la persona ha tenido una circunstancia especial, como por ejemplo cuando ha estado en, dentro de una que se presente grave o, okay. o contagiosa, o también está la circunstancia de nav navíos en alta mar o también otorgados por militares. Son estas tres situaciones en las cuales se puede considerar un testamento especial que salta las formalidades que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si el testamento o los testamentos que usted mencionaba no se registran? ¿Tienen validez? No se registran siempre y cuando cumplan con lo, con la clasificación que te acabo de mencionar, siempre y cuando sea otorgado ante el registrador sin protocolizar, el, que, el segundo que te acabo de mencionar, o que sea la persona que esté dentro del hecho de muerte que esté en este caso otorgada de esta manera. Cualquier papel redactado por puño y letra, lamentablemente no es válido porque estamos hablando de un testamento hológrafo. Okay. En este punto los testamentos hológrafos no existen en nuestro país, no tienen validez. Así sea que sea un papel simple, que lo, no, lamentablemente, si no cumple con estas formalidades, justamente el hecho de presentar un documento de esa forma sin seguir estas formalidades ya vendría siendo en este caso objeto de nulidad, justamente mm. por esta razón. ¿En Venezuela las personas están acostumbradas a hacer testamento? ¿Usted lo recomienda? Y si es así, si lo recomienda, ¿cuál en este caso es el que usted recomienda? Generalmente no existe cultura testamentaria en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica. Muchas veces huyen a ese tema como la misma situación de contratar servicios funerarios, como dijimos en el primer bloque. Pero facilita bloque. mucho las cosas. Uf, bastante. Y todavía en este caso el testamento también. En dado caso, ¿cuál es mi recomendación? También que hagan y soliciten, contraten a un abogado de confianza para que redacten un testamento para efectos de poder, en este caso, disponer de sus bienes a aquellas personas que así lo ameritan y lo necesiten. E incluso el hecho de poder otorgar un testamento no quiere decir con esto que los bienes queden amarrados, porque la persona que es dueña de una casa, de un carro, de un terreno, tranquilamente puede venderlo a pesar de que ya está dispuesto de un testamento. Es decir, un testamento no ata los bienes, como la propiedad es plena y puedes disponer en cualquier momento, puedes venderlo tranquilamente. Y en dado caso, si tú disposiste dentro de ese bien que ya lo vendiste, lo único que queda en este caso es caducado y no, no sirve esa, ese, eh, esa cláusula quedando vigente el resto. Y así sucesivamente. Entonces mi recomendación, sí, hágalo Valga la expresión, no duele. No duele en el punto de poder llevar a cabo esto que en algún momento va a pasar, va a ocurrir. Y en cierta forma, digamos, como que... Ya se sabe el conocimiento de cuál va a ser la repartición en vida que hacen estas personas. Claro, se hará efectiva luego del fallecimiento del testado. Abogado, ¿cómo y por qué se puede impugnar un testamento? Como te mencioné hace un momento, por medio de que se haya realizado un documento de esta naturaleza, no siguiendo las formalidades. Eso, por ejemplo, es una situación en la cual se puede anular un testamento, solicitar o demandar la anulidad del testamento. También puede haber la circunstancia en la cual una persona haya quedado por fuera, también y tomando en cuenta lo que es la invocación de la legítima. A pesar de esta última, la legítima, el solicitar lo que es una afectación de legítima y que se le devuelva o se le retribuya lo que por legítima le corresponde, no anula por completo el testamento. Lo que va a hacer es un recálculo de las disposiciones para, digamos, sacarle de las personas a quienes se le dio, para, digamos, sumar lo que por legítima le corresponde. Como padre yo estoy obligado a incluir a todos mis hijos en mi testamento, ¿puedo sacar alguno? El deber ser es que lo incluyas. Ese, es la, ese por lo menos es el punto teórico del, del asunto. Claro, la, el, principal, el principal principio para un testamento es la voluntad de la persona. Obviamente existe la circunstancia, como te mencioné, de la legítima que vendías en esa cuota de reserva a favor de esos herederos forzosos a los cuales deberías respetar, pero la circunstancia está en la cual, ¿cómo vas a disponer de, eso, de esos bienes? Dependiendo, digamos, de la circunstancia Moral, afectiva que pueda haber. Ojo, hay una cosa muy importante y quiero dejarlo claro: no existe el desheredamiento. Es decir, por ejemplo, deja a alguno por fuera, no lo menciona o en su efecto indica que va a dejar por fuera de esta repartición a cierto hijo, no existe el desheredamiento acá en Venezuela, por lo tanto no es válido dentro de un testamento. Sí o sí tienes que hacerlo por respetar la legítima de estos herederos, pero más allá de ello, ellos son los que van después de resolver en dado caso, si tú dispusiste que no querías incluir alguno. Eso también puede ser otra causal para poder anular un testamento, muchas más de las que pueden haber. Cuando no existe el testamento, ¿cómo se reparte la herencia? Se reparte siguiendo lo que ordena la ley. El Código Civil, cuando la persona ha fallecido sin dejar testamento, estamos hablando de una sucesión intestada, en la cual el... Código Civil toma, en este caso, un rango protagónico y va a disponer quiénes son las personas que van a ser llamadas a heredar. Es una figura supletoria, esto de la sucesión intestada, debido a que el, la ley, en este caso, suple la voluntad del causante o del difunto, llamando a las personas más allegadas, que posiblemente pudo haber sido la voluntad de esta persona. En primer lugar, los hijos y demás descendientes. Luego, si en dado caso falta de estos, serían los ascendientes. Luego seguirían, dado caso, si faltan estos dos grupos de personas, serían en este caso los hermanos y o sobrinos por representación y por último ya serían en este caso los demás parientes colaterales hasta sexto grado. Si no hay ninguno de estos que estoy que he llamado en estos tres primeros órdenes, ya entraría en este caso el Estado como un heredero en cuarto orden y para ello, que para que pueda el Estado entrar como un heredero, ya sería por medio de un procedimiento judicial de herencia y asente. Gracias, abogado. Hacemos una nueva pausa. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Ron sobre la repartición de bienes cuando una persona muere. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Siguen llegando preguntas a través de nuestras redes sociales. Tengo a Heredia. Hola, buenos días, por favor. Puede preguntar al abogado qué sucede si hay dos herederos que no quieren colaborar con los trámites de la sucesión. Están fuera del país y no entregan poder ni documentos. Bueno. Me ha ocurrido casos, porque obviamente hay circunstancias en las cuales personas que me han llamado desde el exterior justamente por herencias que hay aquí en Venezuela, ocurren estas circunstancias en las cuales hay herederos que no quieren saber absolutamente nada, pero tampoco cooperan en o no renuncian o no in, envían documentos que nos hace falta para poder realizar una declaración de impuestos sobre sucesiones ante el CENIAT, que en este caso supongo que es la, la situación aparte de otros trámites. ¿Qué puedo yo digamos recomendar al respecto si hablamos de una declaración de impuestos sobre sucesiones? Vamos a declarar con las personas que se encuentran presentes en este momento para evitarnos, si estamos dentro de un lapso para declarar, evitarnos la multa, que son entre 100 euros o 150 si pasa más del año puede ser vencido el lapso para declarar. O incluso los intereses moratorios y un impuesto que pagar y son bastante fuertes en caso de incumplimiento. Esto con el fin, digamos, de presentarlo. En dado caso que ya por fin deseen participar, quieren llevar alguna documentación, bueno, perfecto, hágala, pero por medio de una declaración sustitutiva en la cual tú te incluyes para poder participar como tal. Pero mientras tanto, pues hagamos de esa forma. Dentro de la práctica forense lo recomendaría, porque no hay otra, fe, otra forma o otra vía, digamos, de obligarlos desde el exterior. Siguen llegando preguntas la señora María Rodríguez. Buenos días. Si una persona no quiere heredar, independientemente de que aparezca en el testamento, ¿cómo hacer en ese caso? Por medio de la renuncia. Un repudio de herencia debidamente notariado, en el cual de forma libre consciente y además de ello, siguiendo las pautas del Código Civil, renuncia a su parte o a su cuota dentro de la herencia. Lo recomendable es hacerlo de esta forma y no decir, por ejemplo, renuncia a favor de, porque se va a considerar que es una aceptación tácita y le estás cediendo tu parte a alguien. Entonces, la renuncia, puede hacerla si no quieres participar y debe hacerlo de esta forma, como de forma libre, sin ningún tipo de favoritismo, por llamarlo de manera, a favor de alguien, sino lo dejas a libre de consentimiento. La señora Aria Storr, hola, buen día, mi papá falleció hace más de un año y la pareja se quedó con todas sus cosas, la pensión e incluso con su carro. Ella dijo que todo le pertenece porque era su pareja actual, pero mi papá estaba casado legalmente con mi mamá, solo que tenían tiempos separados, pero no se habían divorciado. ¿Quién debería heredar? ¿La pareja que tuvo hasta el momento de morir? ¿Sus hijos o la esposa legal? Los Gracias. Hij los hijos y la esposa legal, esta otra persona lo que está usurpando cosas que no le corresponden. Ni que tuviesen muchos años viviendo juntos lamentablemente no, porque porque no se divorció un, no, exactamente, porque existe un vínculo pueden ser que hayan convivido incluso 20 30 años, pero si ese vínculo anterior legalmente hablando no se ha disuelto la viuda vendría en este caso a reclamar la mitad de lo que corresponde que haya adquirido en vida por comunidad conyugal y además participa como le dieron, en este caso aquí, digamos esta persona actuó de forma bien, bien astuta, valga la expresión para poder llegar a de todos esos bienes y estos beneficios que en cierta forma está mencionando su pregunta El señor Ramón Cordero, ¿qué instrumentos se toman en cuenta a la hora de distribuir una herencia, el testamento o los herederos legales? Bueno, si, está, pues, si hay un testamento, lógicamente ese es el primer instrumento dentro de una asociación testamentaria. Pero si estamos hablando de una persona que falleció sin dejar testamento, ya sería la ley, no tanto los herederos legales. Los herederos legales en este caso se toman en cuenta según la figura. Si estamos hablando del testamento, los que instituya el testador dentro de su documento de última voluntad. Y si hablamos de la ley, Estaríamos hablando entonces de los herederos que llame el Código Civil según las pari los parientes que le sobrevivan al difunto al momento que éste muere. Abogado, antes de finalizar, quiero volver al tema de los impuestos, que lo mencionaba una de nuestras televidentes, la declaración de impuestos cuando alguien muere. ¿Qué debemos pagar? Se debe pagar la transmisión de esa propiedad, de esos bienes, a favor de estos beneficiarios, sean herederos o legatarios según sea el caso. En el caso de los herederos, obviamente van a pagar de impuesto la porción que le corresponde como cuota aparte, que en este caso vendría a ser lo que es la, la porción de que le corresponde dentro de la herencia en líquido restando de los activos, los pasivos o deudas que haya tenido y la porción que le corresponde dentro de esa herencia es la que va a pagar impuestos. Si hablamos de varios herederos dentro de ese grupo, obviamente la suma de cada uno de esos impuestos sucesorales de estos va a haber una sumatoria de impuesto global a pagar, el cual va a pagarse el CENIAT y tiene alrededor de 180 días luego del fallecimiento del causante, hablar alrededor de unos 8 o 9 meses eh, hablando de forma práctica okay. para poder realizar el pago de ese impuesto. Obviamente tenemos mucha facilidad y eso es lo que yo siempre les recomiendo. Partiendo del hecho, por ejemplo, si personas que han fallecido el año pasado, con la tasa cambiaria que hemos tenido, que ha variado, puede digamos ser un poco más fácil debido por la equivalencia del dólar. El valor del impuesto en bolívares se mantiene fijo, pero su equivalencia en dólares ha ido bajando por situación de la devaluación que hemos tenido. Pero además de ello, también tenemos un beneficio de poder pagarlo por cuotas, hasta por cuatro cuotas y es bastante manejable. Es preferible llevar esto así a tener que enfrentar una multa automáticamente cuando se vence y posiblemente unos intereses moratorios si hay un impuesto que pagar. Gracias, abogado, por acompañarnos este lunes. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Mis redes sociales son a través de Instagram, arroba Ron Piso Sociedad y también en nuestra plataforma de YouTube arroba Sociedad con el canal con los tips orales que tenemos en nuestro canal. Gracias nuevamente conversamos con el abogado Juan Carlos Ron sobre los trámites legales cuando una persona muere a usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros, tenemos una cita este martes a las 9 y 30 de la mañana